A esta, oh llamo, God, no. a esta la llamo... A esta la llamo... Ya... Ya, Ya valí... Tremendo ¡Sí! Bueno, tremendo nombre, nombre tremendo le di... Qué di, <risa> qué ja, este truco solo se puede hacer una vez ¡Mami! Sí, porque metí la blanca Agarra un palo y mételo, güey Yo sé que has hecho mucho esto, pero aquí Disculpe. es distinto Disculpa ¡Me dio la bola! Uh! Y el público enloquece! ¡Eh! ¡Wiiiiii! <risa> <risa> ¡Metiste dos mías de muy ¡Está ya solo! Nunca nadie se había preocupado tanto. Por mí. ¡Ah, qué buena gente soy! <risa> ¡Qué bárbaro, güey! Bueno. ¡Qué bárbaro! Tal vez no ganaré la partida, güey, pero ganaré una amistad. <risa> No. Apenas ¡No! si le, le, le ah, sí sí dije, <risa> <risa> no weón. también, weón. Yo, weón. ¡No, weón. también también nada que Yo, weón. Yo, weón. weón. Yo, weón. weón. Parece que es este. ¡Hijo de la fregada, weón! ¡Hombre! ¡Ah, shit! A ver, wow. toma. Te cedo mi taco. ¿Qué quieres que te diga, weón? Yo jugaba mucho 8-Pool de Facebook. <risa> Diez años de 8-Pool en Facebook. No fueron desperdiciados. Yo nunca estuve como entrevista, weón? Traigan a Ibai, traigan a bye. Sí, wey. Ahorita le hablo, le voy a decir, Eh, wey, necesito que... <risa> necesito que castes algo aquí, wey. Perroncísimo a huevo, ¿cuántos viewers ah. Nueve, güey, oh, eso voy, es wey. todo Ahí voy El siguiente movimiento va a ser en la bola número 13 A pesar de que es de la mala suerte Parece ser que la quiere meter ya ¡Ay, ay, cállate! La presión en la novata es increíble Tengo... ¡Pueso de matraca! La matraca puede escucharse a esta distancia sí. Hija de pe no. Me no, dio, weón. No. Me dio weón. No me pegues, no me pegues. Oh my god. Beach. Y el trigo. Aprovecha la oportunidad. Qué buena gente. No. Me, ha tocado, me ha tocado jugar. Agradecido con los panas, son muy buenos. Son más buenos. ¡Ay! Oh, pensé que le iba a entrar, weón. Siguiente golpe va a ser propio. de la novata cagua, la matracagua. Hijo de bitch! Está a punto de realizar el golpe. Efectivamente, la bola número 15 acaba de entrar en la esquina. Festeja como así. nadie más puede. <risa> <risa> a huevo Y metió las dos, güey A huevo Metiste dos mías, güey, no una No, metí dos mías Ah, son de ella Sí, güey, las tuyas ¡Oh! son las azules oh God, Metió dos de Dios. ellas en un tiro, güey Y dos Ya, <risa> <risa> no, hombre, ya, me, ya <risa> no pa. ya también voy eh, a ponerle eh, pilas eh, A la vez, güey <risa> El siguiente tiro que va a realizar es totalmente libre No tiene posibilidad de error A ah, no ser sé. Oye bateador, Soy... batea Oye bateador, bateador, bateador, bateador, bateador batea ah, Acaba de ganar la novata El pequeño que... torneo Usted ha ganado yes. Otra partida, porque yo quiero jugar Guapo Güey, no. qué pedo Ah, what? Bye! What? ¿Qué pasó? Eh, wey, mira esto, wey! Sí. Tenemos un feto en las gradas que... ¡Hace un tiro <ríe> imposible! ¡Mete dos a la ¿Mete vez! ¡Mete dos, what the fuck! Con los ojos cerrados, mira, se burla... ¡A ¿no? la <ríe> madre, a con, la con la los ojos cerrados! Y decide cagarla, decide cagarla, señor ¡Oh! ¡Ah! <risa> ¡Pagarle con el último pixel! ser pa? ¿Puede ser pa? ¿Puede ser ¿Puede ser que se Papá, llegue a la na... No, brother. <risa> no es puede hacerlo. ¡No <risa> Efectivamente, efectivamente, efectivamente. La... La Ganó la partida oh. Oh, oh, oh. oh, Alguna vez se preguntaron ¿Qué pasaría si cabo despierta el Rinnegan? Aquí lo tienes, señores <ríe> No ¿Tenés? te tengo activado el... el... No, hombre, weón, hay que... Hay que destrozarla, weón, ya Ahí, No, viene la persona que la va a derrotar Ojo, de ojo, de fondo, ojo que... ¡Ojo! ¡Es un show! ¡Es un ¡Es un taco show! y bendecido por el mismo sol <risa> lleva el ¡Es una simple demonícura, no es digno de, monico, de Y en forma de burla, este profesional acaba de traer unas maracas ¡Oh lo madre, tremendo tiro! ¡Es el poder del escanor. <ríe> ¡El pináculo de toda mi raza! <ríe> ¡Oh lo madre, qué fue eso! ¡Se <ríe> aventó! ¡Con el pinche dedo le pegó. <ríe> ¡Sí! ¡Es la sí, ¡Uh! A LA MADRE QUE DICE! <ríe> metí CUATRO DE LA cama! ¿Qué, qué es ganor, es ganar, te quiero Qué pedo <ríe> <ríe> ah, No puede ser Es de noche wey Estoy viendo el futuro Tú no puedes ganar He visto 14 millones de futuros <ríe> <ríe> y en cuantos gana <ríe> En un güey No lo madre, lo madre Taco <ríe> Es posible que vaya a meter la siguiente Arriba ¿Es la esperanza, abuelita, abuelita. <ríe> Arriba oh la God. esperanza, abuelita Señorita, señorita, por favor, señorita Tengo familia que alimentarme ¿no? ¡Ah tú no te, vienes, ¿Por qué? ¿La, que te la cara! Me... ¡Ya, wey! ¡Déjame ganarme! ¿Sí? Es... Ay, ¡Demonios! tú sabes! ¡Tú sabes! mamá amas ¡Tú sabes! Me. ¿Quieres meterla la segura? No, no. ¿Qué está haciendo güey? wey? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y le acomodó la bola! ¡Le acomodó la bola! Una bata y con humildad, güey ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡A huevos! ¡A huevos! ¿Cómo que a huevos, güey? ¡No la metiste! Ya show you. Show you. ¿Uy? ¡Ahí está! ¡No! La anterior ¡Uy, perdón! ¡No la metió, güey! ¡No la metió! El de disparo tiene que ser perfecto, güey ¡Se quitó la... ¡Se quitó el casco! ¡Ja, es que no lo deja ver, weón, bueno, del casco <risa> Sí, weón, bueno, mames Intenta tirarle oh, oh, ¡Oh! La novata, la novata cagua <risa> La novata cagua Está a punto de perder I will show you the dark side <risa> No. No te lo. No. Creo, no, güey. No, güey! No, no, no. güey! estoy moviendo todas las cámaras porque no, no tengo un buen ángulo. <ríe> no te lo creo, chaval. Mira no. mi cara, güey. No se lo creo, güey. Mira mi cara, güey. No se lo wey, creo, güey. Te... Uy. Uy. ¡Ah! No, no es cierto No es cierto ¿Qué pasó, Master? ¿Qué pasó, Master? Eh, eh. Ah, bueno, Máster? adiós, Master Así que has decidido el camino de la muerte A ver, mira Tengo que ganar Tú puedes, tú puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto, mira Ay, mira <risa> Papucho mira, mira. Ay, eso <risa> no, bueno. El papi Kylo ¡Ey! Oh. ¿Tres seguidos! ¡Va seguiditos! No, es que no has perdido ¿No has perdido? <ríe>